Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria Esta mesa vamos a reusarla para hacer un coffee bar Esta era para cortar eh, comida, yo usaba para mi cortador de comida Aquí botaba la comida por ahí, por ese huequito que lo hice Aquí tenía mis cuchillos, obviamente porque usaba para cortar Y aquí puse unas galletitas para mis perros pero al final empecé a poner cosas encima, encima y ya. No usaba más eso para cortar. Entonces decidí que era hora de eh, reusar esa mesita para algo que en realidad sí iba a usar. Y es para el café. Vamos a hacer un coffee bar. Vamos a colocar una repisa arriba para poner nuestros vasos y una decoración. También vamos a hacer dos videos más. Te invito a que te quedes hasta el final, gracias por suscribirte, coméntame y no olvides regalarme un dedito arriba. Nos vemos la próxima, bye bye. Stay. it's like you're my personal Illuminati I know that some might say that I am just a bad girl But if you treat me right I will be the best girl in this whole world No, I'm not gonna fight I've got my hands on your body So tell me, tell me what you want me to do Can be good or be not in